En el surco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Froling. amigas, amigues, amigos, bienvenidos a este programa TES en el Surco, estamos aquí de regreso con Oliver Froelen y Nayeli Tello, y Nayeli, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, Oli, un poco ahí carrereada, este, el público debe saber que a veces corremos para un lado y para otro, <risa> con tal de hacer este programa con mucho cariño, pero bueno... Todas las carreras valen la pena cuando tenemos un invitado como el que vamos a tener el día de hoy, amigo de esta casa. Pero bueno, ¿qué tal que nos lo vas presentando, Oli? Todas las carreras valen la pena cuando tenemos un invitado como el que tenemos el día de hoy, que es amigo ya de esta, de, de este programa. Este Y bueno, además el público seguramente o mucha gente del público lo conoce por por alguno de sus muchísimos libros que ha publicado. Él es Francisco López Bárcenas, originario de Santa Rosa Caxlahuaca, este, una comunidad en la Mixteca. Él es articulista en La Jornada, profesor, investigador eh, en el Colegio de San Luis actualmente. Y bueno, Pancho eh, coordinó un libro que es sobre el que vamos a estar hablando en esta ocasión, que se llama Indigenismo, violencia y despojo entre la lucha por la autonomía indígena y el acoso neoliberal. Tenemos muchas preguntas para Pancho, pero antes de lanzarle el primer zarpazo, pues le vamos a dar la bienvenida. Pancho, ¿cómo estás? Hola Nayeli, hola Orbe, Orbe este, pues muy buenas tardes. Pues muy contento, doblemente contento por, por el libro, como dices, y por el gusto de estar otra vez ahí con ustedes. Y con su público, obviamente, ¿no? El gusto siempre es nuestro, Pancho, de tenerte, de tenerte aquí, de poder escuchar tu palabra, tus reflexiones, ¿no? Este Y bueno, ahora a través de ti reflexiones de otras de otras personas que han escrito en este en este, en este este libro, eh, Indigenismo, violencia y despojo, eh, que se, re, se presentó recientemente, ¿no? Y, y bueno, tuve la posibilidad de mirar ahí presentación y quisiera traer algunos elementos ¿no? de, de esta presentación o del marco de esta presentación que planteaba luis hernández navarro que además vale decirle a quienes nos están escuchando que es autor en este libro de un artículo que se llama neoindigenismo y 4t pero en la presentación él decía bueno el marco no como de, de este libro de que ve la luz este libro tiene que ver con eh, el desembarco zapatista en, en Europa, no eh, que se dio precisamente el 22 de, de junio, que fue el día en que se presentó el libro, también eh, ese mismo día se da la confirmación de la muerte de Tomás eh, Rojo, de la tribu Yaqui, eh, y bueno, pues también, que creo que es una parte central del libro, no el, el año de la masacre, de lo que sucedió en San Mateo del Mar, entonces es un libro que simbólicamente tiene, pues tiene mucho peso, ¿no?, y tiene contenidos muy interesantes de los que vamos a estar hablando a continuación, pero nos gustaría, Pancho, también que nos compartieras un poquito cómo surge la idea de este libro, ¿no?, qué es lo que te dice, hay que hacerlo, y, y estas son las personas que me gustaría que escribieran, ¿no?, para para este material, además de Luis, Luis Hernández Navarro, pues también... Está Pedro Matías, Emanuel Gómez Martínez, Diana Manso, Irma Pineda, ¿no? Santiago. Entonces, ¿qué es, Pancho, lo que te motiva a hacer un llamado a este libro? Mira, este fue muy difícil porque, pues en realidad nosotros no pensábamos escribir un libro, nadie. Pero hace un año exactamente, el 21 de, de junio, sucedió en, en San Mateo del Mar, en la comunidad de Guasantlán, una masacre de la que casi no se habló. Y, y lo que se habló fue para decir que se mataban porque eran, este, pues gente que no respetaba la ley, que se regía por sus, sus y costumbres, que a, había muchos intereses entre ellos. O sea, toda la culpa era de, de San Mateo del Mar por estarse matando entre ellos, ¿no? Casi se decía, pues son unos salvajes, no le dan caso. O sea, esa fue la versión que se difundió y la, la verdad es que a mí me impactó mucho desde las primeras fotos que vi, eh, que se comenzaron a circular por, por las redes. Yo le preguntaba a algunos amigos, a algunas amigas del Istmo, que si era cierto. La verdad es que yo creía que era una broma. este Había um, cuerpos de hombres, de mujeres calcinados, había cuerpos de, de hombres, este pues, reventados prácticamente a ladrillazos, había una hazaña fuerte, ahí ahí estaban los ladrillos ensangrentados Yo no creía que eso hubiera sido realidad. Lamentablemente me decían que sí, que eso estaba pasando. Y también otra cosa que complementaba esto es que ahí estaba la policía estatal, Hacía como tres, cuatro días que estaba ahí la policía estatal, ahí estaba la Guardia Nacional y nadie, ninguna intervino. Después se supo que desde la Secretaría de Gobierno les dieron orden de que no intervinieran. Entonces este, nos preguntábamos cómo, cómo pasaba esto y nadie decía nada. ¿no? Y comenzamos a, a, pues a platicar sobre... En realidad pensábamos escribir solamente sobre San Mateo del Mar y sobre el Istmo en general, después y después a Oaxaca y después dijimos, no, hay que hacer una cosa este, más nacional porque pues eh, lo que pasaba ahí pues estaba pasando en otros lugares también, ¿no? este Que, que es un poco el título del libro, ¿no? Lo que pasaba en, en San Mateo del Mar era un indigenismo que... No había cambiado, que a pesar del cambio de gobierno y de que se dijo que iba a haber transformaciones, seguía siendo el mismo, lo que se hablaba de la violencia era la misma de San Mateo con otros lugares, Luis hacía mención en, en la presentación del libro, de esto que ya mencionabas, las agresiones a la tribu Yaki, ¿no? la muerte de Tomás Rojo Valencia, pero también de otros líderes, desapariciones de las que nadie habla, no este, y, y bueno, yo ahora que estamos hablando de Oaxaca, podemos decir que en Oaxaca, pues está la desaparición de esta activista mexicana en Nochislán ¿no? Que no aparece. Este, eh, están los muertos de, que defienden el Río Verde en contra de la posible este construcción de una presa en la costa, el paso de la reina. O sea, es una situación muy similar en todos lados. Y en eso, pues, eh, detrás de ello lo que veíamos es que había muchos intereses de avanzar en un modelo de desarrollo que los pueblos no quieren porque los excluye. Básicamente en eso pensamos, este fue un poco difícil a muchos hablábamos pero muchos no no no no se atrevían a decir su palabra también hay que decirlo este hubo posibilidades yo vi posibilidades de que fuera un libro más grande muchos dijeron no pues nosotros ahí no nos metemos este cosas de esas no lo cual creo yo que que es muy importante decir que los testimonios sobre todo los testimonios de Oaxaca los de Pedro Matías sobre con su texto de las masacres, Oaxaca y sus masacres, es fuerte, y, y el texto de, de Diana Manso sobre la matanza en San Mateo, pues son muy fuertes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, son, digamos, hechos muy preocupantes, me acuerdo mucho de cuando salió una, la noticia hace un año de esta masacre, ¿no? Y mi, digamos, mi reacción fue muy similar. Y es, también está interesante como enmarcas eso en básicamente una continuidad de política, no aunque se habla mucho de la cuarta transformación, de un nuevo gobierno, pero parece que hay más continuidades que rupturas, no ciertamente en, cuando se trata del modelo de desarrollo y de la relación gobierno y pueblos indígenas. ¿Tú crees que eso va a seguir así en los próximos tres años o hay como la, el potencial de cambiar esto o que haya algunos cambios de algunos más? Mira, yo, yo, yo lamentablemente creo que va a suceder. Eh, eh, ahí en el libro hacemos un recuento de, de, lo, de, los, de las políticas indigenistas. Muy rápido, pero las hacemos y cómo detrás de ella está la violencia. Eh, el indigenismo, mucho se dice que surgió después de la revolución. No, nosotros documentamos que surgió con Porfirio Díaz, antes de la revolución, ¿no? Y que se institucionalizó muy bien en la revolución, sí, por los, con, sobre todo con Lázaro Cárdenas en 1940. En esa época se, se crearon muchas de las instituciones que todavía tenemos, este. Se creó Lina, se creó la ENA se creó el, el INI, que después pasó a CDI, ahora pasó a INPI, y, pero en esencia lo mismo. Y bueno, el, el gran problema que hay aquí es que eh, con este gobierno, desde ustedes recordarán, de, primero en el 2006, luego en el 2012, este, que fueron las dos eh, fechas anteriores en que, él intentó llegar al gobierno y no pudo. En ese tiempo se fue trabajando mucho una idea de cambio en las políticas indigenistas. Eh, llega y, y lo primero que vemos es una ceremonia, ¿no? A la que hace referencia Luis Hernán Navarro, que nos recuerda a los peores, o los mejores, no sé cómo se puede decir, tiempos del priismo, ¿no? Un indigenismo florizado, ¿no? Este, que ya nos decía mucho, ya nos decía mucho, y este, en el discurso también de, en, en ese mismo evento, no, ya no habla de indígenas, habla de pobres, este, ya no se habla de derechos, se habla de políticas institucionales, asistenciales, y después vemos cosas dramáticas como que, como que se disminuya muy significativamente el presupuesto. Este gobierno ha reducido, a, le ha quitado casi el 70% del, del presupuesto indigenista. Es decir, aunque haya políticas asistenciales, son menores que lo que hacían los gobiernos panistas y priistas antes, ¿no? Eh, pero cuando uno ve eh, que los megaproyectos siguen, que Sembrando Vida, lo que pide son parcelas individuales sabiendo que... La, los ejidos y las comunidades son colectivas, todo ese tipo de políticas pues hacen ver que hay un indigenismo eh, muy pujante ahí, este encubierto por algunos compañeros indígenas que en algún tiempo pues este, fueron defensores de los derechos y que ahora lamentablemente en, en, ocupando espacios gubernamentales pues se han quedado mudos, yo no sé si ciegos también pero mudos evidentemente que se han quedado, es, no dicen nada, ni para bien ni para mal, eso es gravísimo. Alguna vez el, el mismo, el mismo lo voy a decir así porque lo dijo él, Mardonio Carballo, que está en, en Culturas Populares, me preguntaban que, qué hacía él ahí y él dijo, yo soy un florero, este o sea que estaba ahí adornando a la administración federal pero él, por lo menos, es un florero. Los, los otros, este, son flores que se han secado completamente y que ya no, no, no son, no, no sirven ni, ni de florero, ¿no? Entonces, con eso, yo creo que no tenemos, este, desde el gobierno no hay que esperar cambios. Yo no sé cómo va a reaccionar la, la, este, los movimientos. Hay unos movimientos fuertes, otros débiles. Hay muchos regionales, ¿no? En Oaxaca tenemos. Este, el Frente en Defensa de los Territorios, que normalmente se o, o, o les ha tocado enfrentar los proyectos mineros, les ha tocado enfrentar los proyectos represas, la contaminación de los ríos, pero eh, tenemos otros, en Puebla tenemos el Quillatlali, en, en el Bajío tenemos otros, en, en Defensa de, del Río San Pedro, ten, tenemos varios... Eh, pero están, lo, yo lo veo muy, muy clavados defendiendo ahora sí que sus espacios propios. Yo no sé si van a poder, este, salir de, de ahí, este, conjuntarse con otros, hacer presión para que, este, pues para que cambien las políticas. Tenemos un congreso nacional indígena muy ligado al zapatismo, que ahora su interés está en, en el, en el viaje de los zapatistas a Europa, ¿no? Entonces, este pues veo un, un movimiento disperso y con agendas diversas también. Entonces, este pues ese es el problema que tenemos. Si, si no hay este espacio para que conjunten, este, pues va a ser difícil incidir en este tipo de políticas, según lo que estoy viendo. Sí, parece... No muy alentador el escenario, ¿no? Vamos a una pequeña pausa, pausa musical y ahorita regresamos aquí charlando con Pancho Bárcenas sobre un libro muy importante.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 en lo que siempre ha sido nuestro Y extraer de yo nuevos sueños es el tiempo de olvidar ese gran duelo de la muerte y del cruel acribillamiento de todos toditos los ancestros no es momento de mirar únicamente al cielo con todo y que es parte de este sueño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 Obligados, sembramos hoy lo que les gusta. Su lenguaje por fortuna se ha quedado. Haremos de él otra arma de defensa.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 el coraje, guárdalo siempre contigo, habrá tiempo que puedas expulsarlo, Ve De despacio no aspira. viejos malo bien nos han legado, mira atrás y mira para adelante, la experiencia germina nuevos sueños, que el futuro está diseñado con tu sacrificio y con tus ganas. de los abuelos, las abuelitas que dieron todo porque tú ahora... pues seguimos aquí en esta conversación con Francisco López Bárcenas, coordinador del libro Indigenismo, violencia y despojo entre la lucha por la autonomía indígena y el acoso neoliberal y me gustaría mucho Pancho anoche eh, estaba leyendo este libro y en particular el artículo que tú, que tú escribiste, que se titula eh, El gobierno de la 4T y los pueblos indígenas, a mí me pareció un artículo, me parece que es un artículo imprescindible, porque narra, digamos, esa relación desde el primer día, este básicamente, de gobierno de, de Andrés Manuel, cuando va en, en distintas, no sé cómo nombrarle representaciones de pueblos indígenas, y le dan el bastón de mando. Hasta básicamente, pues lo más actual, ¿no? Y ahí, Pancho, haces una afirmación que también la hacías en la presentación que a mí me parece muy, muy potente, ¿no? Quizá no sorprendente, pero creo que pocas personas lo dirían con la claridad con la que tú lo, con la que tú lo dices, ¿no? Y me gustaría un poco que pudieras eh, hablarnos al respecto. Y ahí tú dices, eh, el ejército solo ha usado sus armas contra los pueblos indígenas, ¿no? La Fuerza Aérea, narra... la, Ah, la, perdón. La, la Fuerza Aérea, sí. La Fuerza Aérea, pero por otro lado tenemos también el artículo de, de Pedro Matías, que se titula Oaxaca y sus masacres, ¿no? Y que también es una historia pues, de, de mucha violencia, ¿no? Entonces, Pancho, nárranos un poco cómo como esta relación violencia pueblos indígenas que están narrando estos dos artículos de este libro. Sí, bueno, mira, eh, como bien dices, el, mi artículo eh, comienza desde el primer día en que Andrés Manuel toma, toma posesión y pues hasta donde pude avanzar en lo que iba. Debo decir que la mayoría son fuentes oficiales, no, no, para que no me anden acusando de que de que soy un crítico sin bases, ¿no? Eh, el, el discurso de, de Andrés Manuel, los discursos de Adelfo Regino Montes, hablando de que ahora sí se van a, a atender a las comunidades, ¿no? Como antes, que se va a aumentar el presupuesto 300%, que se les va a dar para que los manejen directamente, ¿no? Y, y, y el discurso también cuando no se da eso, ¿no? Son discursos de ellos, el discurso de la ONU, diciendo que, que, la, que la, las, este, can, las consultas en el en, en el Istmo, en Yucatán, para el Tren Maya, no o sea, fueron conforme a derecho, ¿no? Un señor, un Maya, diciendo, bueno, yo fui a hacer la ceremonia porque el INPI me dio 30 mil pesos, este, ahí, ahí está eso, ¿no? Eh, eso yo, yo yo creo que, bueno, lo pongo ahí, se pues, me hace muy grave, pues, en un gobierno de cambio que siga haci haciendo esas políticas y que los los cambios que hay, porque si hay cambios, hay que decirlo, pues, son para empeorar la situación. Y, y también el discurso de, de, del presidente de la República en, en su visita que hace a... A los pueblos mayos, a los pueblos yoremes, a los pueblos yumanos en el norte, noroeste del país, diciendo, ahora sí los vamos a atender. Ahora sí los vamos a atender y los vamos a atender como se les atendía en los 70 Y yo me quedé con los pelos de punta, porque en los 70s, la, la, el asunto de las políticas indigenistas eran las políticas cuando no se hablaba de derechos indígenas, primero. Y segundo, pues sí, cuando el, el auge del indigenismo mexicano, ¿no? Entonces, eh, todo eso, pues uno lo va viendo y va, eh, pues más o menos entendiendo por dónde va el asunto. Ahora, estas políticas generalmente traen, de, tras de sí, este, una violencia, como he dicho. Eh, yo, yo narro ahí cómo después de la revolución, mientras están implementando el indigenismo, pues se mueren, matan a muchas gentes líderes importantes regionales, primo Tapia, entre los Purepechas, por ejemplo, los alacranes comunistas en, en Durango, que era si sí, eran un grupo de indígenas común, pues que participan al Partido Comunista. Y, y así voy narrando, este, pues gente que la fueron masacrando, asesinando, desapareciendo, porque no eran conformes al régimen. Y de ahí paso a eso que tú dices, este. Yo ese dato no lo busqué como tal, el de la Fuerza Aérea, me fue brincando y, y cuando ya los tenía todos dije, ah, caray, pues aquí eh, la Fuerza Aérea solo ha usado sus armas en contra de los indígenas. este Lo digo, en 1927 masacran a los yaquis cuando ya se habían rendido los yaquis, porque sí, los yaquis van a la revolución, eh, pero ellos entran en conflicto con Álvaro Obregón general de la revolución, y, y un día los secuestran, hay que, no lo digo, sí lo digo así en el libro, no le he dicho así públicamente, pero lo secuestran porque no les ha pagado, su, no les ha devengado sus derechos que le correspondían como ejército, ¿no? Este, y los secuestran para que les pague, promete que los van a pagar, y lo que hacen es, pues, mandar a la Fuerza Aérea para que los masacren. Ya, ya, con como ya no estando en guerra. Eh, muchos años después, este, eh, en, en la región Triqui, 1957, masacran la comunidad de Cruz Chiquita. Y, y el asunto ahí es que, es que este, un teniente, eh, teniente Palos, estaba con, con la partida militar en Copala y este, se dedicaba a venderles armas a los triquis. Él, y después él mismo se las decomisaba y se las volvía a vender a otros triquis y, y hasta que se cansaron y pues lo emboscaron, lo mataron y en respuesta el ejército masacra a la comunidad de Cruz Chiquita 1957. Los 60, los Totonacos en Veracruz. En 1994, pues todos sabemos, los mayas de, rebeldes del ejército zapatista Liberación Nacional, pero no conozco otros datos en, en donde la Fuerza Aérea haya usado sus, sus, este, sus armas, ¿no? Contra un enemigo externo, que para eso era, este, contra una rebelión eh, importante, no, no, no lo conozco, la verdad, este, eso me llama mucho la atención, eh, y con Oaxaca, bueno, el, el, el, el texto de, Pedro Matías no tiene desperdicio, desde el título no tiene desperdicio, ¿no? Porque ahí, ahí hay lo que dice, lo que dice este Pedro Matías es que desde Jesús Martínez Álvarez, pasando por Eladio Ramírez López, pasando por Diosdoro Carrasco Altamirano, pasando por José Murat Casar, el padre, pasando por... por también por Gavino Cue Montagudo y ahora el, el cachorro, ¿no? Este Alejandro Murat, todos, absolutamente todos, han vivido, han promovido por omisión, han hecho una masacre. Masacre queremos decir, estamos, estamos refiriendo a que alguna comunidad ha tenido más de 15 muertos en acciones, ¿no? Este, la última, evidentemente, pues es este eh, San Mateo del Mar, de la que se ocupa el libro. Pero eso a mí, me cuando yo lo vi así en conjunto, eh, me recordó mucho un texto de, de don Daniel Cosío Villegas. Don Daniel Cosío Villegas, ustedes lo como saben, fue un intelectual prominente, eh, miembro del Colegio de México, y él escribió un texto que se llamaba el estilo personal de gobernar. Yo creo que aquí no estamos ante un estilo personal de gobernar, estamos ante un estilo regional de gobernar. Y creo que valía la pena, este, despuesito a ver quién le echa el diente, pero, o sea, la manera de gobernar Oaxaca es, son las masacres. Terrible. No, no es la, la participación democrática, no, no, no es la negociación con los grupos... No, son las masacres. Y esto me recuerda a otros textos que, que he leído en otra ocasión, en cómo el gobierno de Oaxaca, que el gobierno postrevolucionario, surge de un pacto entre porfiristas y carrancistas. ¿No? O sea, en, en Oaxaca los rebeldes eran... Pues los porfiristas, aunque estuvieran disfrazados con, o, con otro traje, con otro discurso, eran los porfiristas. José Inés Dávila, que el último de los gobernadores rebeldes en 1916, pues él había sido diputado porfirista, había sido funcionario porfirista toda la vida, y ellos tienen que pactar la paz con Venustiano Carranza. Pero entonces el, el gobierno en Oaxaca, en pocas palabras, según lo entiendo yo, pero hay que profundizar, es. A los caciques regionales se les deja hacer lo que quieren con tal de que aseguren que al poder de arriba no los salpita nada. Y, y, y pues eso creo que está detrás de este estilo regional de gobernar, como lo estoy diciendo, y que nos ha llevado a que estas masacres queden impunes, porque los caciques tienen la protección de arriba, porque los de arriba están protegidos por, por los propios caciques, una relación perversa, ¿no? Sí, verdaderamente, digamos, perverso Y como ya estamos platicando de Oaxaca, ¿no? Creo que, una, bueno, una parte muy importante Que también es, digamos, la razón para este libro Es el Istmo, ¿no? El Istmo de Tehuantepec ¿Y, ¿no? y a ver si nos puedes platicar un poquito de su importancia ¿no? Para nuestros no Y también por qué este proyecto que ahora propone la 4T Que no es original de ella, ¿no? Sino tiene una historia pues, mucho más amplia, ¿no? no se negocia verdaderamente con las poblaciones locales. El compañero Emanuel Gómez Martínez, él, él es un este, estudioso, es un investigador, actualmente está en la Universidad de ¿no? pero se ha dedicado por años a, a estudiar la, la, la región del Ixmo, y, y él lo que hace en, en su texto acá es... Este, pues dar cuenta de los proyectos previos que ha habido de desarrollo, por llamarlo así, de, de la región del Istmo, ¿no? no nos da cuenta de, de cómo de cómo ninguno de estos proyectos ha salido como, como se le como se, se han planteado, y la pregunta que se hacen, yo creo que deberíamos hacernos nosotros y por qué este sí va pasando si era el gobierno del cambio y a partir de eso él nos comienza a hablar de varias cosas que están sucediendo en el istmo o que han pasado en los últimos años la, sobre todo en la reconfiguración de los las redes de poder no eh, bueno la, los jóvenes tal vez no sepan pero que ya tenemos unos añitos sabemos por ejemplo, que, que, que el istmo en los setentas, en los ochentas, fue uno de, de los espacios, junto tal vez con, con la cuenca, junto tal vez con parte de la costa, pero sobre todo el istmo fue un lugar de mucha movilización, de mucha protesta popular. Eh, estaba, sobre todo estaba la COSEI, la coalición obrero-campesino estudiantil del Istmo, que defendía campesinos, que defendía obreros, que defendía estudiantes, ¿no? Eh, era un movimiento muy, muy joven, muy entusiasta, muy aperturista, muy, como ideas muy, muy, muy frescas. Llamaba mucho la atención. Y ahora la COSEI, lamentablemente, ha sido cooptada por el gobierno, eh, todos sus líderes, los grandes líderes de aquel tiempo, los que no murieron en, en, en, por la represión, este, pues ahora son los funcionarios del gobierno, ¿no? Leopoldo de Gibes, Héctor Sánchez, eh, otros que no, no me acuerdo ahorita, ¿no? Pero que fueron líderes en su época y que ahora son los funcionarios del gobierno. ¿no? Son los que Aparentemente están en la lucha, pero si uno escucha los discursos de Héctor Sánchez, están en, en, en, este, en YouTube, se pueden leer, se pueden escuchar, llamando a votar en contra de Gabino de Montagudo, por ejemplo, porque era la reacción cuando el pueblo eh, estaba empujando porque fuera Gabino Cue, ¿no? Este, ahora en las pasadas elecciones, este pues es lamentabilísimo su grupo apoyando al PES, ¿no? A este partido evangélico, este, cosas de esas que, que uno ve y que cuentan a la hora de, eh, pues, de las definiciones, ¿no? Eh, Morena, Morena es un partido que ahí ha recogido el cascajo político de todo, ¿no? Ahí encuentras desde... Mm, PRIistas excluidos, panistas resentidos eh, Radicales, bueno radicales ya quedan De los que fueron, me refiero Ya quedan pocos, pero ahí encuentras de todo Entonces los intereses están muy mezclados Y eso también cuenta a la hora de las definiciones ¿no? Muchos de los candidatos de, del presidente de la república Ganaron no con Morena, sino con algún otro partido Es el caso de, yo diría, de Juchitán en donde hasta ahorita no sabemos qué va a pasar con las impugnaciones, pero ha ganado el candidato del partido PT, ¿no? Porque no fue por Morena, porque la gente pues no lo aceptó en ese partido, ¿no? O sea, de eso tenemos ahí. Y otra cosa muy lamentable, pues el crimen organizado que opera en todo esto, ¿no? Este, entonces, eh, de eso nos habla Emanuel y creo que, que, que nos pone nos pone en alerta con, como los, algunos proyectos que sí se implementaron, como los parques eólicos, pues cómo se estuvo el rejuego ahí de intereses, ¿no? Y yo creo que ese artículo, sobre todo, no, nos puede llamar la atención sobre cómo se están comportando ahorita los, los poderes municipales para con relación al el corredor transísmico, porque evidentemente ahí tenemos la compra de tierras, tenemos el cambio de uso de suelo, tenemos el, el, el, el asunto de, de los ordenamientos territoriales, todo eso le va a tocar hacerlo a los municipios y pues este ahí están justamente los intereses y yo creo que ahí está el interés de ver también el Ixmo y, y, y puede ser una de las miradas puede ser la que compañero Manuel nos ofrece en este libro del indigenismo, violencia y despojo, ¿no? Pues muchas gracias, Pancho. Creo que es como un mapeo amplio, este rápido también, pero pero sí siento que amplio y que da muchas luces de lo que vamos a encontrar en este libro. Este Antes de preguntarte dónde lo podemos eh, conseguir, que ya sé que, que quedan ah. poquísimos libros porque ha volado, pero algunas reservas de tener. ¿no? Pero antes de eso, quisiera preguntarte, Pancho, eh, lanzarte la pregunta con la que inicia este libro, a través del poema eh, que escribe Irma Pineda, que es eh, ¿Quiénes somos? ¿no? Y, y el poema se pregunta de inicio eso, ¿Quiénes somos nosotros los que parecemos otros? Después de todo esto que nos has contado, como de todas estas masacres, de esta historia de, de estas historias de despojo también en las distintas comunidades, ¿no? Después de todo esto, Pancho, ¿quiénes somos nosotros, los que parecemos otros? Pues mira, eh, este yo considero que, pues que nosotros seguimos siendo nosotros, es decir, quiero eh, pensar que, que a pesar de que eh, el presidente de la república llegó con un amplio, porque llegó con una amplísima aceptación y obviamente con un gran amplísimo apoyo, eh, y, y que hizo que muchos muchas de las organizaciones indígenas o sociales en general eh, le dieran como un cheque en blanco. Yo creo que hay mucha gente que se está sintiendo afectada directamente y que... Que está repensando sus ese apoyo. Este eh, creo que nos hemos, hemos las las eh, elecciones pasadas creo que ya nos dan una idea de por dónde va el asunto. Y el apoyo ya no es tanto, pero sobre todo había que ver también a los que no dicen que no se pronunciaron porque no votamos, y me cuento entre ellos. Y, y los que no votamos también contamos. Este, uh -huh. o sea, no no votamos por, no, no es que no existamos, no votamos porque no nos gustan ninguno de los, las opciones que hay ahí. Y, y hay otras eh, cosas que están pasando, ¿no? Este, el tren Maya, que es como uno de los proyectos a, así emblemáticos, pues ha tenido muchas, muchas eh, resquicios por donde no, no ha podido avanzar. Seguramente que, que el corredor transísmico los va a tener. Huesca, que, que parecía que... Huesca es una de la term, parte del Plan Integral Morelos, eh, que incluye dos termoeléctricas, no ha podido avanzar. Este, ha ten, está teniendo muchos problemas, en parte por la resistencia de la gente, en parte por la torpeza de cómo han diseñado estas obras, también hay que decirlo. Entonces, este, pues ojalá y, y esta pregunta de quiénes somos nosotros, pues también dé para la reflexión y decir, pues los pueblos indígenas siguen siendo los pueblos indígenas y están reclamando sus derechos, aunque no se les vea un sector social importante que no está de acuerdo con, con la manera en que están, se está impulsando esa transformación, pues también ahí está, ¿no? o Yo la, la verdad que, que quisiera ser optimista y quisiera pensar que desde el gobierno se puede ver esto como un espejo y que, y, que no, y que no nos tomen dentro de todas las críticas que le hace la derecha, ¿no? Nosotros no estamos pensando que hay que tirar al gobierno, no estamos pensando que, que hay que volver al pasado, no estamos pensando que que los ricos tienen que volver a gobernar no estamos pensando que hay que profundizar el cambio pero con tomando en cuenta la opinión la voz el sentir de los que votaron y esos son los pueblos ¿no? eso es lo que eso es lo que yo creo creo okay. que eso es un muy buen punto y muy buenas palabras con las que vamos a cerrar porque desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo pero si nada más nos puedes decir, ¿dónde podemos conseguir este libro? Sí, está difícil. Ya hay muy, muy pocos, bueno, pero en Oaxaca, obviamente los tienen los compañeros de la librería La Jícara, ¿no? Eh, yo entiendo que Nayeli también tiene ahí, ahí en Oaxaca tiene su guardadito, pues en el, en el árbol, ¿no? y Pero sobre todo hay una página que lleva, una página de Facebook, eh, es una cuenta, perdón, de Facebook que lleva el nombre ese de Indigenismo, Violencia y Despojo, que la atiende el compañero Beto, este, y que está en Oaxaca, y que ahí pueden pedirse los libros que, que todavía queden. Estamos pensando si vamos a hacer otra edición, porque, este, otro tiraje, porque sí nos faltan muchos lugares. Debo, de, si me permiten, si todavía tengo tiempo, puedo decir que tenemos libros en Los Ángeles, en California, en San Diego. Este, tenemos en Tijuana, en Chihuahua, en Sonora unos, en la Ciudad de México, en Yucatán, en Oaxaca obviamente y en el Istmo están circulando bastante, pero ten, en Chiapas, por ejemplo, no tenemos, en, en Puebla no tenemos, en Michoacán, que son lugares fuertes, no tenemos y, y les pedimos que nos aguanten un poquito, pues, vamos a ver cómo lo hacemos para que haya, ¿no? Pues nos da muchísimo gusto, Pancho, que el libro esté ya en tantísimos tantísimos lugares, este, te queremos agradecer mucho el habernos acompañado en este programa, pero sobre todo yo creo que agradecer mucho también como, como tu valentía ¿no? y tu sensibilidad para pues para hablar de estos temas ¿no? en un momento, como dices, en el que... El presidente de la república tiene tanta aceptación, tanto respaldo, ser una voz disidente y además una voz contundente como, como la que tú tienes, eh, me parece fundamental, ¿no? me parece que es sumamente importante eh, hablar de estos temas y también señalar las cosas que no se están haciendo de la manera que se tienen que hacer, entonces... También agradecerte muchísimo eso, Pancho, y pues te esperamos con otro de tus libros, también sabemos que eres súper prolífico, así que ya sabes que esta es, tu, esta es tu casa y si en algún momento andas por aquí en, en el centro, en los valles centrales, porque sabemos que siempre andas en todas partes, yo creo que también... Esto es algo que hay que reconocerte, que eres un autor que no está sentado en su, no, no. en su escritorio, sino que realmente atraviesas el país de una manera incansable, ¿no?, de los territorios. pues cuando andes por acá, en los valles centrales, ya sabes que te esperamos aquí en, en Pes en el Surco. Entonces, un abrazote, Pancho, hasta donde estás, y bueno. Gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo al público. Hoy estamos emprendiendo un camino hacia el futuro un camino más seguro donde nos sigamos viendo por eso estamos haciendo un pasaje más bonito y al pesimismo le quito parte de su mala influencia por eso de la experiencia de tu pueblo necesito, de tu pueblo necesito. Lo mismo darte de mí para apoyarte en los pasos que faltando y con mi brazo entrega lo que soy, porque pienso que te doy para que mi pueblo tenga, para que mi pueblo tenga. So oh, por ella que te filo que de huella, La experiencia lo veíamos por eso de ti queremos, no importa de donde vengas, lo no importante donde venga. es el momento que le demos compañero, desde ahora el golpe certero, con nuestro gran sentimiento, a la injusticia y le contento, de darle un golpe bajito, tengamos el exquisito, placer de felicidad, importante. No importa que sea poquito, no importa que sea poquito. De tu pueblo necesito para que mi pueblo tenga, no importa de dónde venga.